cruza ah, no pasa Ay, ¿En no, serio? ese último es solo un saltito No, no, tengo que ir yo. Vale. No, vale, no, ahí me necesitas. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, oh, pues. ¿Y cómo tienes que venir entonces? Ah, no. Vuelve, vuelve. En serio. No, no, no, suicídate. No, no cabes. Vale, y ahora cuando estés ahí arriba, salta. Salta y.. y con el culo. Ah, aquí. Sí. ¡Ah, no, no, no. Ouch. Perdón Arriba, o sea, arriba De... No, lo estamos haciendo mal A ver, al revés Es que así no me puedo agarrar Salta con el igual culo Igual te tienes que hacer no. no, igual te tienes que hacer tú chiquito Chiquito, lanzarte. sí, prueba eso Sí, sí. Coño. ¿En serio? ¡A un oh, logro no. tú! ¡Ay, sí, sí, sí! ¿En sí. serio? Estando de chiquito te caes entre los cojines. Pues lánzame normal. Eh, ponte esto en otro lado Y estando arriba Ahora, tú, sola Con saltar y, y El culo para abajo No bajar a la plataforma No. Vale, y si lo haces Vale, lánzame ahora Vale, ahora lo que hemos pensado antes Lánzame ahora Si, sí, wow. ahora yo me transformo en grandote. Vale, y ya. Ostras, tú. Pero salta eso. Sí, porque vale. si no me iba a caer. <ríe> nice. Hay que tener el cerebro gordo. Sí, sí, la verdad es que te hace pensar, tú. Está muy, muy guay. Vale. Vale. Vale, vale salta tu primero al siguiente, ¿vale? Espérate. ¿Eh? Vale. Ahora tienes que saltar tú. Sí, sí. Vale. Ahora tengo que saltar yo. Vale, me ¿Vale? toca. Vale, ya estoy, salta tú primero Ah no, soy subnormal Ah, sí, sí, el resto se han quedado manchados Ah, vale Vale, ya <risa> Salta tú primero Hay que hacer un dash para adelante. Si no lo llevas, Tengan enganchas. Ah, no. Vale, a meter la pila. Y no? tiene cuando, cuando estás chiquito. <ríe> Siempre, además faltan sonidos. ¿sí? De ahí, eh, eh. Ay. <ríe> Yay, eso, otro. venga. Dos más. Venga. Acuá. Dale. Por Ahí está. Por orden. Vale. Vamos, oh. Paychez. Uy. Uh, Uy. Uy. Me ha fallado. Ay. No tienes que ir, Uy. ¡Oh, qué guay! No Estira, estira vale, sí, pero me puedes mover Lánzame Baja Baja Vale Vale, baja Vale, baja. Y ya está. ¡Eh! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> es que le cambié la voz a la mitad del diálogo, tú, qué bueno. Vale. Ok, sube tú por aquí. Espérate, voy a poner por aquí. ¡Ah, vale! ¡Oigo! Ah, vale, no, no, no end puedo end hacer nada cut. Sube Ahora sí <risa> ¡Qué guay! te pongo? No, ¿Sí? el auto, el auto plataforma a la derecha. Ah, que puedo subir. Ahí. Aquí, aquí. No te puedo acercar más. Cancela, cancela. Ahora. Vale. Oiga. Me has gustado mucho, es tú. Pero es que no tengo ni idea. A ah, ver, vale, si todos llegan por aquí. Sí, saltando. Tienes que saltar entre. No, actualmente el botón. Vale, es que hay láseres. O sea, si te quitas, hay láseres. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya lo sé. Por eso, pero que tienes que saltar. casi yeah. me caigo. ¡Oh! Yeah. Yeah. go ¡Nice! Este también ha estado muy guapo. Sí, el, lo del fimo me ha molado. <risa> Let's Let's Y Y por el último Así, ¡Sí! Bueno, si sí, son tres, a ah, ver, vale, sí, sí ¿Sans? Let's go Vale Pinta que es boss, pero vamos Pero a tope, ¿no? A ver, enchufamos esto No, no, está cerrado. No, no, está cerrado. Ah, vale, vale, vale. Espérate. Voy, activo esto. ¿Te parece? Vale, no, esto ah, es para más tarde. Mm, pues, no sé qué hay que hacer con esto. Aquí, ¿qué hay? No, la verdad Aquí es que no. hay una puerta chiquita con un cohete. Una puerta chiquita con un cohete. Sí, aquí donde estoy yo. Con la F puedes enfocarme. Con la F te enfoco. No, Oigo. al revés, al revés. Súbete en el otro lado, en el balancín. Y yo me subo y me hago chiquito. Oh. Ah, pues no era un cohete O sea, sí es un cohete Pero no de estos de explotar oh. Ah, vale, necesito de cojarse eso Oh, ¿y dónde es eso? lo dejo? ¿Lo no, dejo aquí? ¿Salto? No, oh, no lo sé, no lo no, sé no, no. Es que aquí hay más Y están... Como dándole potencia a un ventilador eh, Vale, ven, ven, ven Ven para acá Vale, ¿dónde? Súbete allí no. vale. vale, ya lo tenemos Ah, y hay que hacer lo mismo en este lado? ¿O... No, no lo sé Supongo que habrá que... O puede ser que sí. Ah, yo los puedo... ¿Tú los puedes coger? Sí, sí, sí, sí. que necesitaremos más conductores sí pero lo que no sé es qué tenemos que enchufar eh, entiendo que esto de aquí hay que llegar ¿no? hasta allí entiendo que sí wow. a ver por aquí tenemos más cosas que hacer ¿eh? vale vale te sigo ah, es otro y te puedes volver chiquito no sí <risa> ¡Cuidado! Mucho láser, mucho láser. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, que te quemá el culete! No que, no, que no. ¿Desde fuera se ve? O sea, desde fuera, no estoy viendo nada. Ya? <risa> ya, ya, Tiene sentido, ¿no? <risa> y ahora aquí me hago grande ¡Ole! vale vale eh, y no sé si habrá que no se deja ahí como para más o menos conectar la corriente vale voy a ver qué hace eso <coughs> vale eh, bueno llegas sí pero creo eso. que no hace absolutamente nada Sí, sí, al final tienes uno ¿Y como vuelvo? No, baja ahí eh, Tírate, tírate Ah, vale, que no pasa nada Vale Ah, y nos hemos dejado otro vale, Apura, eso es ¿Nos hemos dejado otro allí? Aquí hay otra, exacto Ah no, ¿Aquí dónde? Ah, es que nos hemos dejado uno por aquí Ahora volvemos a este Vale Vale, ¿lo tienes? Oh, vale mm. Cuidado oigo hey. hey. no. tengo que esperarme Vale, no, no, tengo que esperar. No. no, no, no, tienes que subir en los de estos. ¡Ostras! Es que tienes que subir en el cubo. ¿Cómo que tengo que subir en el cubo? No sé dónde está saltando la idea que yo creo del puzzle es subir aquí. ¿Subir a dónde? O sea subir en el cubo aquí en este lado Subo. bueno ahora me ha chafado pero es que no sé qué es subir en el cubo hay, hay una plataforma que va cambiando de lado izquierda a derecha claro ya está, pero es que no sé cómo te estabas enganchando tú, porque tú no estabas encima de la plataforma, estabas en el lateral. ¡Lol! No sé, me ha, me ha A mí la imagen complicado. que me está saliendo todo el rato es tú literalmente cayéndote al vacío casi y recuperándote con las gravigotas estas. Ah, pues me salía lo mismo cuando tú has conseguido pasar. Ah, lol. Y nos queda otro, ¿no? Joder, sí, hombre, me queda volver Sí, pero para el otro me necesitas Creo Bueno, a lo no, mejor ese es otro, no lo sé ¿Cómo cruzo al otro? Lado. Ahora, salta a la otra. No, no, es que no te puedes esperar. Ah, bueno, sí, o pues sí que te puedes esperar, porque no te caes. O sea, no te tira. Estate quieto. Vale. No, es que no funciona así. No, no, o sea, tienes que saltar de plataforma en plataforma, no te tienes que esperar a que dé la vuelta. Pues ya ahora espérate porque ahora no ves nada. Pff, mira, grito. Pero, ¿me entiendes? No, no te entiendo. ¿Dónde estás? Estoy en la parte de atrás. Porque aquí también hay. Hay luz. Lol Ahí va ah. ¿Cómo has llegado ahí? Por aquí no hay nada. Desde aquí Ah, no. por ahí Vale Pero es que aquí también hay una Pero no sé cómo se sale Ah, ah, ah, ah. espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate, espérate. vale eje, eje, eje. no sabía para qué este botón vale, y con esa nos llega... no, no, nos va a faltar un poquito vale, vente, vente, que la otra está aquí ¿dónde? Sube de allí, en la otra Nice. ¡Eso! There we go. Yeah. We should be able to reach the battery me digas. <laughs> <I'm familiar. laughs> yeah. Go. el este largo. ¿verdad? Floor, right. Sí, sí, sí. <laughs> that's it for this vale, vámonos. Let's go. ¿Vale? Voy. Vale. pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de control ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué ¿Qué Oh, ah, sí, sí, sí, sí. vale. We can handle it. Hey, oh no. What? Ah, vale, no, tengo que hacerlo yo no. No, no, no. Bueno, no lo sé. A ver, esto está conectado. Opa. ¿Y cómo cambiamos? Porque hay que cambiar este ahora. Oh, no, Tienes que subirte aquí. Aquí hay una pila. Tienes que hacerte chiquito. Ah, sí, pero es que hay un cable que no conecta. Habrá que cambiar la mitad en el aire, ¿sabes lo que te digo? Vale, y hay que cambiarlo dos veces mientras eso está... Vale. ¿Sí? ¡Ah, no! ¡Vale! Espérate, espérate, hay que prepararlo primero. ¿Ruédalo? Otra vez. Otra. Vale, ya ahora prepara el otro. salta Eso es. Nice. I knew I could figure it out. Hello. There's no teamwork. All right, Hakim. ¿Y el botón este? No lo sé. Ay, me quita. Dale a la pila y lo. Ah, supongo que se ha apagado ahí la puerta. Ah, debe ser. Vale, ya lo he enchufado. Ah, hay que activarlo. Vale, ahora. Vale. Dios tú, el mandril. Happy, neutral, sad, angry. <risa> Daily mood change. <risa> Okay, so uh this is creepy. No, look. He's tracking her well being. Yeah, yeah, still super creepy. <laughs> hey, what does this do? <laughs> what? No, no, no, that can't oh, be right. I mean she she laughs at least a few times every day. <laughs> We have been arguing a lot recently. <laughs> yeah? Okay, but <laughs> oh, what about her her, uh, her worry, huh? Holly. Hola. Oh no, I'm no, no, sorry. This is this space monkey toy thing, he doesn't know what he's talking about, okay? Let's just get out of this this creepy place. Hey, hey. hey how about uh how about maybe we can uh beam ourselves back to Rose from here? No careful. Okay, Oh, it's working. Doesn't sound like it. Ah, das uh, el combate del mono. <tose> ¡Cuidado! ¿Cuánta cuida. vida tiene eso no? ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado,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 Uy, es que va hasta aquí ¿Dónde? Vale, vente, vente, vente No, no, pues porque... Ya, ya, pero joder, es que aún así te pero. Ya, pues tiene tres pases esto ¡Uy! Uh! No, aquí mientras Mientras estamos en la interfase no podemos hacer nada. No. <ríe> Correr. Vale, está aquí. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, ya, Vale, ahora... No voy. acá! voy oh. wow Vale. de eso! ¡Entra de eso! ¡Entra baja eso! ¡Entra Yo te aguanto un eso! de eso! ¡Entra un eso! de eso! Cuidado, uh. oh, cuida, cuida! ¡Algo! ¡Oh! ¡Te revienta, eh! Sobrevive. ¡Ay, guau! ¿Cómo iba a ser un misil? ¿Cómo es que iba a ser un misil? Corriendo. Y llega un momento en el que se le acaba la. Pero es que no que cómo se conduce Con en tu movimiento ¿Pero cómo lo enfocas hacia arriba? Eh, hacia adelante ¿No? ¿Hacia adelante se me va? No, hacia, hacia abajo. abajo Eso funciona al contrario Esto se me parece lo más antiintuitivo. Toma okay. madre, pega a la oh. eh, Yo tengo un problema. <risa> Demasiado, bonito. Ay yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy anymore are you? Cody, let's just finish this! Yeah. No more games! <gasps> oh, are you... Computer! Computer, remove all limiters! We're at threat Level Alpha! Move, Stop it! Ah! Don't you remember me? It's me! Throw me, my best friend! ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¡Me pisa para brotar? voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, no, no Otra vez vez no, sé, es a partir de la... Fase ay, ¡Ay, ay, ay, ay! <laughs> Pero te ¿Por qué no podía. Va a explotar. A ver. Va a explotar Tragi <risa> Me he muerto vale, vale, vale, no me muero I won't lose to the dark side Ya no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo sobrevive. Ya. Yay. No voy, voy. Scop. De chiquito, pero. Hey May. What's going on? Get ready. I'm going after him. Hey. I found something. Oh. Oh. If we can use it. Don't oh, oh, touch anything, Shona. Sure. Yeah, just trust me. Oh, Lol, el de sight! ¡Oh! ¡Más derecha! derecha, vale, ¡Oh! recto, ¡Oh! Derecha, vale, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! un Vale, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Un Ah, ya está ahí Está allá Ah, le pegó ¿Vale? Sigue, sigue a las 12, un poquito, tirándose las 10. Vale, 12, 12, 12, doce, cuidado. ahí vale uh, yeah. Verdad, me da pena. Pobrecito. Sí, un Pero vamos a Pero vamos a cuidar. How do va. we get back to Rose? I can't let you harm her. I'm her best friend. Hello, she hasn't played with you for years. Okay. Es no ayuda her. Come on, just pay attention. Maybe we can help you become friends again. ¿You think so? Yes. I can ask Rose to play with you again, but you have to help us get back to her. Okay. But You have to promise you won't make her cry. Yeah, yeah, yeah, we promise. Okay. Tell Rose that whatever happens, I'll always be her best friend. <tos> <gasps> oh. Oh. She's over there. Oh, Rose, sweetie. Darling, this might look strange, but it's us. It's mom and dad. Rose, we need your help. Look. Yeah. <laughs> hey, Ali. Oh, no. oh. What the? Oh, she she can't see us. Sweetheart, <laughs> we we need to talk we need your tears to break the spell darling she can't even feel us huh. stress oh, what are we gonna do wait wait look yep <laughs> Just see that? Huh? We have the power to affect stuff around her to get her attention. Yes, that's perfect. Right. <laughs> let's Let's destroy something Rose loves to make her cry. What? The elephant. Rose loves her elephant. It's her best friend. We destroy the elephant. Oh, she Rose cry. Oh my god, man. That is a great idea! <laughs> She'll cry a river! Yes! <laughs> Alright, now we just gotta. Well, we just gotta get through her toys. <laughs> well, this would have been a lot easier if you tidied her room. <laughs> yeah, well, at least I didn't buy her a crazy space monkey that nearly got us killed. <laughs> <laughs> okay. Oh, God. Oh, my a belufa, nose, is it yeah, that's the uh, dust. Must remember to clean under her bed. Yeah, Dios. Vale, siendo y cincuenta que además caminas y se nota las motillas. I think I had enough. No, un un campo sí. como Yeah, yeah. We'll just a replacement. Ah, hemos los los Ah, bueno ya. I don't know why. Nah, pues sí. Lo dejamos aquí. Y todo esto es pelo. Yo entiendo que sí. Un calcetín, vale, una pues nada. Una tilita usada, una tita usada. Vale, pues nada. Que, que no quiero un cubo lleno de tierra en la habitación. ¿Tú no sabes la de que puedes crear aquí? Un champiñón así bien chiquito. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Porque de pierna entre las alas. Sí, no, no, no hay nada que. No, no ahí dejado. ya me he metido yo. <ríe> vale, pues nada. Eh, lo de siempre. Gracias por pasaros a los que os habéis pasado. Y nada, seguidnos en nuestras redes. Que van a estar aquí Pero en el chat. Tiene la pasa? cama reventada, tú. Hostia, no más, por favor. Escúchame, de ¿cómo me, me ha pegado todo esto? ¡Qué pasada! <ríe> Qué locura, eh, todos los detalles. Bueno, seguimos en las redes, en Twitter, también eh, en YouTube. Que estamos haciendo series. Bueno, estamos subiendo el de Shoe, después de los streamings. También tenemos una serie de Total War Warhammer, una serie de Bloodborne y una serie de Trópico. Por el momento, pero traeremos wow cuando se vengan cositas de wow. Eh, ¿Qué más traeremos? Cuando se vengan cositas de WoW Cuando se, bueno, cuando, cuando llegue llega, llega el momento, no sabemos cuándo pero llegará en su momento Y nada, no sé, noticiarios de Bloodborne cuando tengamos noticias El Warhammer 3 cuando haya noticias también planearemos algo, supongo No sé, cositas Lo, lo de siempre Ya haremos cositas, sí Y nada, pues eso es todo Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en los próximos capítulos o los próximos directos, así que nada, venga, hasta luego, adiós. adiós.